¿Cómo está mi caballero? Mucho gusto en saludarle. bienvenido. Este sí, es el negro, este es coquetón el y este es este? azul. Estamos aquí dando servicio al cliente con caballitos para el paseo. Aquí el Señor tiene la amabilidad de hacer este, este video, pues que Dios le bendiga. Invitados todo el mundo que quieran venir a, a disfrutar de este hermoso paseo a caballo. También lo llevo por los campos, a la gente que le gusta, me llama al, al, al número 09 24 2471 Fausto Pacheco mi nombre es señor, es en, el, en el Facebook me encuentran como Fausto Pacheco, tenemos diferentes rutas. El caballo necesita tener las patas, las manos primeramente para andar por los caminos de herradura que lo llamamos O en el asfaltado también Y al caballito se le baña, se le corta el pelo Hay que desparasitarle, darle alguna vitamina Entonces eso es el cuidado que se tiene que tener con los caballitos